Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Salud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy os vamos a hablar sobre una lesión que afecta a mucha población, tanto a jóvenes como a personas de edad más avanzada. Os vamos a hablar de la condropatía rotuliana. Pues bien, la condropatía rotuliana es una enfermedad del cartílago rotuliano. Normalmente está relacionado con una degeneración o desgaste del cartílago que existe entre el hueso de la rótula y lo que está debajo, es decir, de la articulación de la rodilla. Al final este desgaste produce que el fémur y la rótula choquen y produzca un dolor por delante de la rodilla muy molesto e invalidante. ¿Pero qué causas provocan la condropatía rotuliana? Podemos decir que las principales causas por las que se puede sufrir condropatía rotuliana son, primero, movimientos repetidos de la rétula respecto al fémur en actividades deportivas como puede ser correr, fútbol, que hacen que la contracción del músculo cuádriceps empuje a la rótula hacia la rodilla. Esto hace que se desgaste dicho cartílago. Es decir, la compresión de la rótula por parte del cuádriceps, añadido al desplazamiento de la rótula con respecto a la rodilla hace que se desgaste el cartílago. También pueden existir causas mecánica y posicionales, es decir, anomalías en la forma de apoyar hacen que nuestra rodilla puede estar de una forma u otra posicionada y hacer que la rótula se desgaste y por consiguiente se desgaste más el cartílago de una parte que de otra. Tener una edad avanzada puede ser también una causa. Con los años el cartílago está menos vascularizado y por consiguiente es más fácil su desgaste. Hay enfermedades reumáticas como puede ser artrosis o artritis y la obesidad puede ser también otra causa. Cuando más sobrepeso se tenga, más tenso tendrá que soportar nuestra rodilla. ¿Qué síntomas produce la condropatía rotuliana? Los principales síntomas que produce esta patología son dolor en la parte anterior de nuestra rodilla. Este dolor se agudiza cuando tenemos la rodilla en flexión y contraemos a la el cuadriceps, es decir, como por ejemplo cuando tenemos que subir las escaleras. Hay inflamación de la parte anterior de la rodilla. Existe además impotencia funcional. Cuando se sufre esta lesión en ocasiones es muy invalidante, ya que no nos permite realizar muchas de las actividades diarias. El dolor que provoca esta lesión nos va a hacer que caminemos de manera incorrecta, provocando con ello que aparezcan otro tipo de lesiones. ¿Cómo se puede diagnosticar la condropatía rotuliana? Inicialmente vamos a hacer una exploración física de la rodilla del paciente. Esta exploración va a consistir en observar dónde tiene localizado el dolor nuestro paciente. Como hemos dicho anteriormente la condropatía rotuliana refleja dolor en la parte anterior de nuestra rodilla. Normalmente el paciente describe que siente un dolor muy profundo. Además tenemos que ver si existe inflamación rotuliana, es decir, inflamación alrededor de la rótula. Debemos observar si al presionar la rótula hacia la rodilla existe una sensación de flotación de la misma, es decir, al presionar, al presionar la rótula con la rodilla extendida tenemos que observar si la rótula rebota, es decir, como si flotara. Ver si existe precipitación, es decir, como si crujiera la rótula con respecto a la rodilla cuando la movemos hacia abajo o hacia los laterales. Por último, pedirle que nos diga cuándo y en qué momento le suele doler. Si existe el dolor al doblar la rodilla, al, ponerse, al subir o bajar las escaleras o incluso cuando camine, sobre todo cuando camina cuestas arriba. Esta información nos puede dar una pista si podemos estar ante una contropatía rotuliana. Una vez realizado esta exploración física y a través de nuestro juicio clínico podemos intuir que estamos ante una contropatía rotuliana, debemos recomendarle pruebas radiodiagnósticas como una radiografía o una resonancia, para así de esta manera poder ratificar que estamos ante una lesión de este tipo y poder empezar un tratamiento lo más rápido posible. ¿Cuál es el tratamiento de la condropatía rotuliana? Una vez que ya sabemos que estamos ante una condropatía rotuliana ha llegado el momento de empezar con el tratamiento. El tratamiento que recomendamos y que se debe seguir es el siguiente, primero tiene que hacer un tratamiento médico. Este tratamiento médico estará basado en analgésicos y antiinflamatorios, pero en ocasiones el médico puede prescribir un tratamiento complementario basado en colágeno o bien en ácido hialurónico o bien en vitaminas. Este tratamiento va a favorecer la absorción del colágeno, pero además va a aumentar el riego sanguíneo en nuestra rótula, por lo que el desgaste no irá más. Hay que recordar que el desgaste del cartílago a día de hoy no tiene solución, es decir, no se regenera. Además, más el médico debe valorar la causa por lo que se ha producido el desgaste. Es importante que el paciente realice un estudio de la pisada y una radiografía. Con estas dos pruebas podemos saber exactamente si en sus piernas hay asimetrías y la posición de las rodillas. También podemos hacer un tratamiento podológico. Ese tratamiento se recomienda cuando las causas del desgaste es debido a una pisada a una mala pisada o tener una, una mala posición en la rótula. El tratamiento recomendado en estos casos es la realización de unas plantillas con completamente personificadas y por último existe el tratamiento fisioterápico se recomienda cuando el desgaste es producido por una mala tonificación del músculo cuádriceps. para ello existen unos ejercicios del cuádriceps muy sencillos que ya hemos recomendado en otro vídeo de nuestro canal de youtube pero además de estos ejercicios el paciente tiene que tener un tratamiento de fisioterapia basado en electroterapia antiinflamatoria masaje y estiramientos diversos de los estiramientos de los diversos grupos musculares bueno espero que este vídeo haya sido de vuestro interés si os ha gustado no